Hola amigos, me la les habla Víctor Damián el fundador de Claro de Luciferainas Semillas de los Universal. Aquellas personas que estén interesadas en hacer un pacto con mi señor si lo pueden hacer acá, directamente en el templo o a distancia, como ya se los he dicho muchísimas ocasiones. ¿Acaso usted no se encuentra ya cansado de estar mendigando, desarrollando por una recompensa ya merecida? ¿Cuánto llevan ustedes ahorrando ese dios mezquino, ese dios que no le escucha y que si le escucha no le responde? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en este tema? ¿No están acaso cansados de arrodillarse ante un Dios invisible que no escucha sus súplicas que nunca le responde? Miren ustedes los testimonios cuando me escriben al WhatsApp les va a llegar una respuesta automática donde van a encontrar testimonios de nuestros miembros como ellos viven con todo esplendor como se les nota el cambio en sus vidas la alegría en sus vidas como ellos le dijeron a Dios hasta luego o hasta nunca a ese dios de esquino, dictador, castigador y opresor, y empezaron a vivir en la doctrina de un Dios en libertad, como es mi señor Lucifer. Un Dios de libertad, un Dios de amor, un Dios bondadoso sobre todo, que si escucha nuestras plegarias y sabe lo que necesitamos, usted se puede sacar él. Desde cualquier parte del mundo nos pueden contactar, nosotros le brindamos la asesoría para que ustedes hagan un pacto con el señor Lucifer. Hay dos maneras de hacerlo, a distancia o acá directamente. Y le repito lo que les dije en intervenciones anteriores, no es necesario que se comprometan con la logia ahí ir rescindiendo poco a poco. Si quieren hacer el curso y llegar, y pretender llegar a ser un primer ministro en la organización Luciferina, maravilloso. Si no, pues un miembro más como pactado, y se cargará como pactado, disfrutando de las bendiciones de mi señor Lucifer. Les habló Víctor Damián soy Villarreal desde el templo luciferino semilla de Luz. Atrévete y déjate sorprender.